Estamos en un punto de inflexión en nuestra manera de enseñar y aprender que solo se da una vez cada mil años. El aula tradicional sencillamente no se ajusta a nuestras necesidades cambiantes. Es en esencia un método de aprendizaje pasivo cuando el mundo requiere procesar la información de una manera más activa y cada vez más activa. Queremos que la siguiente ponencia, Transformando la educación para el siglo XXI, pedagogía y tecnología en espacios inspiradores, les aporte algunas ideas para iniciarse en esta transformación de la que estamos hablando. Esta ponencia corre a cargo de José Luis Fernández Díaz, de López Díaz, jefe del área de experimentación en el aula del Instituto Nacional de Tecnología Educativa, Naira Hernández Acosta, Lourdes Medina Pérez y Elisa Daer Hernández, coordinadoras del Área de Tecnología Educativa. Les dejamos con ellos un aplauso. Muy buenas tardes a todos y todas. Disculpen porque hay que hacer con cuidado la retirada de la mascarilla ahora. Lo primero que quiero hacer es felicitarles. Felicitarles a todos y todas por estar hoy aquí, en un congreso para la transformación de la educación para el siglo XXI. Porque estar aquí durante un viernes, un sábado, durante toda la jornada, después de toda la semana, en clase, y con una borrasca por el medio y Black Friday, hay que reconocer que tienen mérito, mucha motivación, interés, compromiso y pasión por nuestra profesión. Para nosotros, tengo que reconocer que para todo el equipo, es muy emocionante. Porque nos podemos ver aquí, en vivo y en directo, como diría Victorio, en el programa, cara a cara, sin ninguna pantalla por el medio. Dicho esto, antes de que me sigan embargando la emoción, empiezo ya. En Canarias tenemos una larga trayectoria de proyectos para la integración educativa de las TIC. Si se fijan en esta línea del tiempo, que a mí al menos me asombra todos los proyectos que se han ido desarrollando, empezamos en el año 85 con el proyecto ABACO. No sé si lo conocen, veo que todos son jovencitos, jovencitas, yo creo que no, no lo pudieron llevar a la práctica. Yo sí tuve la suerte de poderlo disfrutar, pero de estudiante, del papel de estudiante. Pues todos estos proyectos consistían en la dotación de tecnología a los centros educativos. Y en un primer momento ese era el objetivo, dotar a los centros de tecnología. Pero en un segundo momento nos dimos cuenta que todas las dotaciones tenían que ir de la mano de la pedagogía. Y cuando hablamos de pedagogía no solo es enseñar a cómo funcionan esos dispositivos, la parte técnica, sino cómo lo pueden implementar en el aula, con qué metodología, integrarlo para el desarrollo del currículo. Pero un día, a través del INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, nos presentaron el proyecto Aulas del Futuro. Y lo recibimos como un verdadero regalo, porque nos aportaba un tercer elemento que incluir en todos nuestros proyectos, que era reflexionar acerca del valor que tienen los espacios educativos, porque es el escenario donde se desarrolla toda la actividad educativa. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Fernández, José Luis es jefe del Servicio de Experimentación Educativa en el INTEF y coordinador del proyecto Aulas del Futuro. Y él nos va a presentar este proyecto. Así que muchas gracias, José Luis. Pues yo, yo agradeceros también que estéis aquí agradecer al área de tecnología educativa que haya querido contar con nosotros para, para presentaros este proyecto de, de Aula del Futuro. Eh, os voy a hablar un poquito porque yo creo que luego lo importante es cuando se centren y os cuenten, Aira, un poco cómo se aterriza ¿no? en Canarias con los espacios creativos. Yo os voy a contar un poquito de dónde viene esto de los espacios Aula del Futuro. Y, y bueno, lo primero es que uno cuando piensa en el propio nombre dice futuro, aulas del futuro, pero es que va a haber una revolución, ¿qué va a pasar? Es, ¿Está cambiando algo? ¿Vamos a algún sitio? Y, bueno, yo creo que, si somos un poco conscientes, sí que han cambiado muchas cosas en las últimas décadas. Eh, yo creo que ahora, cuando uno entra a un aula, desde luego no tiene mucho que ver ya ni siquiera con, con las aulas en las que entrábamos nosotros cuando éramos nosotros alumnos. Pero eh, estos cambios han sido también debidos a que, a lo largo de la historia, pues ha habido distintos momentos en los que se han planteado cómo se podrían transformar las cosas y, entre ellas, los espacios. Fijaros, tenemos ahí tres imágenes, eh, cuatro, perdón. Algunas son de, de concursos que se hicieron en algún país, en Francia, por ejemplo, o, eh, que, que plantearon cómo se imaginaban un aula del futuro. Y había propuestas, ahí tenéis algunas, o de dibujos animados eh, como los supersónicos, que alguno conoceréis, y, si por lo menos tenéis miedo, seguro que lo conocéis. Y, y bueno, fijaros que todo lo, lo novedoso en esas propuestas, en el fondo, es la tecnología en sí misma. Hasta, hasta la trituradora de libros con los cascos era novedoso porque eso era a principios del siglo XX. Entonces, eh, eso era lo que había, pero realmente ahí faltaba algo muy importante, que es que, si os dais cuenta, la propuesta es totalmente tradicional. La disposición de los alumnos y del docente, por mucha tecnología que haya, es la misma. Y entonces el cambio metodológico es más complicado. Eso quiere decir que las metodologías probablemente eran iguales y no se proponía un cambio metodológico. Y eso es lo que vimos que faltaba. ¿no? Es que no era solamente tecnología o no solamente eran espacios. Es que si no hay metodología detrás, no hay sentido en el uso de, esas nuevas, de esos nuevos recursos. Y... Esto, lo que hay que tener en cuenta para ese cambio y ese cambio metodológico es que los docentes tenemos unos retos cada día que entramos al aula que van mucho más allá de la mera transmisión de contenidos. Es que se nos está pidiendo valores, educación en valores, aprendizaje personalizado, atención a la diversidad, que tenemos que participar en comunidades de aprendizaje, que hay necesidades especiales que desde 2006, que se establecieron las competencias en, en, en la, por la Comisión Europea y la estamos implementando en todos los países, también tenemos que atender al desarrollo eh, competencial. Y todo esto, en el fondo, no es ni más ni menos que competencia profesional docente. Es decir, lo que se exige ahora mismo de un docente necesita, de este trinomio que estamos mencionando tanto estos días, de combinar, explotar todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías hoy en día, generar espacios que favorezcan ese cambio metodológico y ese uso, y por supuesto, metodologías, y son metodologías activas de lo que estamos hablando. Para poneros un poco el foco en de dónde viene todo esto, porque es que esto no nos lo estamos inventando, esto tiene incluso un, un soporte y un apoyo y un encuadre en, la propia, en los propios planes europeos. Ya sabéis que a principios de este año se publicaba el Plan de Educación Digital 2021-2027 de la Comisión Europea y tiene dos líneas estratégicas. Una va dirigida exclusivamente al ecosistema educativo digital. La otra es la competencia digital. Pero dentro del ecosistema educativo digital estábamos hablando de infraestructuras, de Cómo se capacitaban los docentes, qué formación había que darles. Es decir, no solamente era el dispositivo, sino qué, qué apuestas metodológicas. Todo esto, por supuesto, muy conectado con el marco de la competencia digital de los centros. El marco europeo, el DICCOMOR, que permite a los centros autoevaluarse para ver qué necesitan implementar para que la educación digital sea una realidad en sus centros. Fijaros en, el, en, en la rueda, que yo me imagino que ya habréis visto más de una vez, eh, no solamente habla de infraestructuras, habla de muchas cosas, habla de cómo se va a evaluar y habla de los contenidos y de las metodologías, habla de muchas cosas, no solamente lo que es físico en un centro. ¿vale? Pues. En el fondo lo que estamos viendo es que en este siglo, retomando la pregunta de si es que va a haber algún cambio, yo creo que es que ya lo está viendo, porque hemos pasado de que los centros educativos sean instituciones de enseñanza a que sean lugares para el aprendizaje, es decir, el aprendizaje del alumno gana presencia y gana fuerza sobre la actividad del docente, porque el objetivo último es que el alumno aprenda. Y bueno, pues ya me centro, después de haberos enmarcado un poco a nivel europeo, eh, por qué y de dónde viene, pues el origen de las aulas del futuro se remonta a un proyecto que empezó en 2011, duró de 2011 a 2014, se llamó ITEC, y era un proyecto europeo que hizo un estudio, eh, fijaros, ahí tenéis los datos, no los voy a leer, ya los tenéis en la presentación, pero hizo un estudio y a raíz de ese estudio se generó, el marco metodológico que actualmente se utiliza en el Aula del Futuro. Un marco metodológico que es un kit de herramientas de cinco módulos con una ficha de situación de aprendizaje o escenario, como lo llaman ellos, o, o, y una ficha para realizar actividades. Y es un kit de herramientas que le ayuda al centro y al docente a implementar el modelo en su centro. Y a raíz de ese proyecto se creaba en 2012 un espacio Future Classroom Lab, que es como se llama el proyecto en Europa, lo hizo European Schoolnet, que es un consorcio de ministerios de educación europeos, y estaba zonificado en esas seis zonas que veis ahí. Presentar, interactuar, desarrollar, intercambiar, crear e investigar. Y bueno, pues nosotros también fuimos allí, también lo vimos, y, y bueno, vimos que el espacio aula del futuro, o el espacio Future Classroom Lab, era un espacio que era metodologías activas. Era una apuesta por mezclar ese, trimo, ese trinomio del que hablamos, de tecnologías, metodologías y espacios flexibles para promover el aprendizaje activo, para promover que el alumno desarrollara sus competencias. ¿Cómo lo hacen? Pues dividiendo en zonas, hay eh, desarrollo competencial, el rol del docente y el alumno que llevamos tantos años diciendo que es necesario cambiar, lo facilitaba, que el docente se convierta en un mentor, en un guía, en alguien que acompaña y diseña esa experiencia de aprendizaje del alumno. Y el alumno, sin embargo, es el verdadero protagonista porque es el que está generando ese aprendizaje con nuestra, con nuestra guía. Y bueno, pues con mobiliario flexible, tecnologías digitales. Y si queréis saber qué es el Aula del Futuro, porque luego en 2015 implementábamos esto aquí, empezamos a crear una red de colaboradores en todas las comunidades autónomas. Eh, nosotros, nuestro contacto en Canarias es precisamente el área de, de, de tecnología educativa. Y, bueno, pues el Aula del Futuro es un proyecto, porque es un proyecto en sí mismo, es la implementación en España del Ficho Classroom Lab, son metodologías, son herramientas de apoyo, el, el, sobre todo el kit de herramientas que os he dicho, que tiene cinco módulos. Son recursos e ideas, porque se proporcionan también modelos de situaciones de aprendizaje a aula del futuro y de actividades que son ya un poco la puesta en práctica en el aula. Es formación, porque se ofrece formación, se ofrece desde las comunidades autónomas, a nivel nacional, distintas modalidades, además, online, mixta. Eh, es una red de embajadores, es decir, aquí en, en, en Canarias tenéis al área de tecnología educativa que será vuestro contacto porque son además los que llevan espacios creativos. Y por último es un espacio físico. Y fijaros que lo del espacio físico lo dejo para el final porque no es un requisito, es una propuesta metodológica, es dar clase o hacer actividades de otra manera. Y uno, cada uno lo implementa con la tecnología que tenga disponible. Es decir, no es necesario tener un espacio zonificado. Pues os dejo un vídeo que os lo va a resumir muchísimo mejor que yo, lo que es el aula. ¿Has oído hablar del aula del futuro? ¿Quieres saber en qué consiste este proyecto? Hola, soy Arturo de la Rosa Cuadrada, asesor técnico docente en el Intef, Y voy a contarte brevemente qué es el aula del futuro. ¿Me acompañas? El Aula del Futuro es una iniciativa inspirada en el Future Classroom Lab de European Schoolnet. Tiene sus orígenes en 2012 y desde entonces el proyecto ha evolucionado contando actualmente con más de 100 centros adheridos a la red. Pero, ¿por qué el Aula del Futuro y para qué sirve? El principal objetivo es ayudar y apoyar a los docentes para que integren diferentes tecnologías digitales en el aula utilicen metodologías activas que fomenten en el alumnado la adquisición de competencias del siglo XXI y exploten al máximo los diferentes espacios de su centro. Para conseguir estos objetivos, existen diferentes ejemplos de estas aulas físicas distribuidas en zonas de aprendizaje que, gracias al mobiliario y la tecnología, promueven actividades para crear, desarrollar, interactuar, explorar investigar o presentar. Además, tanto el INTEF como las diferentes administraciones de las comunidades autónomas ofrecemos formación en diversas modalidades, presencial, mixta o en línea, que te ayudarán a conocer más a fondo este proyecto. También tenemos disponible un kit de herramientas que te ayudará a implantar el modelo y ejemplos de situaciones de aprendizaje y actividades para poder utilizarlos en tu aula. ¿Y cómo nos organizamos para poder ayudarte? Para dar soporte a centros y docentes, contamos con una amplia red de embajadores con presencia en todas las comunidades autónomas. Ellos serán los encargados de orientarte y darte el apoyo que puedas necesitar para acercarte al modelo del aula del futuro. En este mapa, puedes ver la cantidad de centros a los que dan soporte. Si te parece interesante y quieres saber más de este proyecto, entra en nuestra web. También puedes encontrarnos a través de las redes sociales y contactar con nosotros a través del formulario. ¿Te animas? Bueno, pues animaros. Os dejo ahí la web porque ahí vais a poder encontrar mucha información. Fijaros la sección experiencias, que tenemos muchos artículos de centros que ya están desarrollándolo, eh, recursos, que ibais a encontrar no solamente el kit de herramientas, sino también situaciones y aprendizajes, qué formación hay y también la red del aula del futuro. Insistiros en que eh, ahora mismo estamos inmersos... ...en la creación de una red de aulas del futuro para la formación... ...porque fijaros esa foto que tenéis ahí, es el aula que tenemos en Inter. Es un aula que hemos creado y la que hemos desarrollado ya este año... ...la primera edición de cursos mixtos. Tiene una parte en línea y otra parte que se va presencialmente al Inter. Y bueno, como somos conscientes de que no es factible llegar a toda la comunidad educativa... ...con un único aula que además esté ubicado en Madrid... ...estamos desarrollando con la colaboración de algunas empresas... Pues una red de aulas para que haya una en cada comunidad autónoma y la tengáis mucho más accesible. Aparte de las que probablemente en algunos sitios tenéis ya. Así que nada, simplemente animaros y, y, y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Super. El lema de este congreso es transformando la educación para el siglo XXI. Pedagogía y tecnología en espacios educativos inspiradores. Lo digo despacio porque creo que es la primera vez que lo han escuchado hoy en el congreso, ¿no? Yo creo que lo hemos repetido muchísimas veces porque para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Para, porque en el área de tecnología educativa creemos que para que haya una transformación real de la educación se tiene que fundamentar en tres pilares que son básicos. Por un lado, la pedagogía. Transformar las prácticas pedagógicas y las metodologías que utilizamos en el aula. La dotación de tecnología a los centros educativos para hacer un uso eficaz de los mismos. Y todo ello en espacios educativos inspiradores, porque como les decíamos, es el lugar donde se desarrolla toda la actividad con el alumnado. Y con estos tres ingredientes, creamos el proyecto Espacios Creativos, Aulas del Futuro, en Canarias. Y como en toda receta, no sé si les pasará a ustedes, cuando buscan una receta o se la da a algún amigo o una amiga, ustedes lo que hacen es darle su toque personal. La hacen suya. ¿Cómo? Pues añadiendo sus propios aderezos. Y nosotros, en Canarias, hicimos lo mismo. Le añadimos nuestros propios condimentos, que son los principios pedagógicos de la Consejería de Educación. Y con ello, fuimos diseñando el modelo de aula en el que queríamos convertir los centros, que son centros que sean accesibles. Como bien decía Maya y nos emocionó esta mañana, tenemos que ofrecer tecnologías para la accesibilidad del alumnado con diversidad funcional, que sean integradores, que sean inclusivos, que combinen lo analógico con lo digital. Yo creo que a todos nos resultará imposible pensar que va a desaparecer la plastilina, las tijeras, la cartulina, las regletas de Cusnier. Tenemos que combinar analógico y digital, que sean versátiles, que los podamos adaptar para las actividades que vamos a, re a realizar los reconfiguremos, que sean inspiradores, confortables y que favorezcan el trabajo en equipo, ofrecer al alumnado actividades en las que se enfrenten a retos, a desafíos y la integración curricular de las TIC, es decir, que las dotaciones, las tecnologías que utilicemos, nos favorezcan el desarrollo y que el alumnado sea capaz de conseguir los aprendizajes y los saberes básicos del currículo. Hay una frase que dice un compañero de la red de embajadores de Aula del Futuro de la comunidad autónoma de La Rioja, que se llama Guillermo y a mí me encanta, creo que es muy acertada para lo que queremos decir, y es que tecnología sin pedagogía es cacharrería. Y el modelo que queremos conseguir no es crear una única aula del futuro en los centros educativos, al estilo de las Aulas medusas. Yo creo que todos recordamos que a lo mejor asistíamos una hora a la semana o con suerte dos horas, y en esas Aulas Medusa teníamos la oportunidad de hacer uso de las tecnologías, cambiamos nuestra metodología, y cuando acababa esas dos horas que disfrutaba el alumnado y disfrutábamos nosotros como docentes, pues volvíamos a nuestras aulas y recorríamos el pasillo de regreso al pasado. No. El modelo que queremos conseguir con Espacios Creativos es transformar todos los espacios, todas las aulas y los espacios educativos del centro. Convertirlos en espacios inspiradores, acogedores, y que se transformen las prácticas educativas que se desarrollan en los mismos. Si conseguimos esto, lograremos transformar los centros en espacios en los que el alumnado se sienta inspirado. Que sea, un, como decimos siempre, que sea protagonista, que tenga un papel activo, que pueda diseñar, que pueda crear, como decía Victoria, que ya las animábamos a utilizar la realidad virtual, el croma, que pueda imaginar, cooperar con sus compañeros y compañeras. En definitiva, que sea un espacio acogedor para ellos. ¿Y cómo empezamos a impulsar el proyecto? Pues empezamos con la creación de dos aulas pilotos. Una en el CEP Las Palmas y otra en el CEP La Laguna. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué decidimos crear las dos primeras aulas piloto en un CEP y no en un centro educativo? Pues porque era un lugar de tránsito para mucho profesorado. De esta manera cumplíamos dos funciones. Que el profesorado iba a ver ese escaparate y lo podía conocer para trasladarlo a su centro y podía vivenciar las formaciones que se realizaban con la innovación metodológica y haciendo uso educativo de las TIC. Por lo tanto, el impacto iba a ser mucho mayor en todos los centros. Después de la creación de estas dos primeras aulas pilotos, se crearon otra aula espacio creativo, Aula del Futuro, en el resto de CEP de todas Canarias. Y aquí están viendo algunas imágenes de cómo fueron transformando esos espacios. Son los diferentes CEP de, de toda la isla. Este fue el primero, el CEP Las Palmas, que tuvimos la suerte de estar ahí en la inauguración y fue muy bonito. Después de realizar esa campaña a través de los CEP, donde se crearon las primeras aulas pilotos, teníamos que difundir la, el modelo espacios creativos, pero en todos los centros educativos. Y lo que hicimos fue iniciar una campaña a los centros educativos a través de la web. Y en esa campaña lo que hacíamos era eh, animar a los centros a que compartieran evidencias de las transformaciones que habían iniciado. Y en esas transformaciones podíamos ver cómo se compartían con otros centros educativos. Y esto tuvo un impacto enorme en todos los centros, y un impacto muy positivo, porque los centros veían cómo otros centros, el aprendizaje entre iguales, habían iniciado ese cambio, con pocos recursos, pero con muchísima creatividad. Y esto yo creo que lo vemos mucho más cercano, y les animaba el centro a transformarlo y se difundía lo que denominamos el virus de espacios creativos. En este caso, este virus sí queríamos que se difundiera entre todos los centros. Después de la creación de esta campaña para difundir el proyecto, se creó una red de centros pilotos y se seleccionaron 42 centros de todas Canarias que recibieron dotación, asesoramiento y acompañamiento para implementar el modelo. Y ustedes, ahora que conocen un poquito más el proyecto, si les ha parecido interesante, que espero que sí, se preguntarán, ahora que regreso a mi centro, ¿cómo puedo empezar a difundir el proyecto? Y eso es lo que les queremos presentar ahora, pero me van a disculpar que voy a beber un poquito de agua. Un segundito, pues tengo ya la boca seca. Un En medio ya era mejor, yo tengo que parar aquí. Ahora lo agradezco. ¿Cómo empezábamos ahora? ¿Cómo pueden empezar ustedes a difundir el proyecto en su centro. En un primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para empezar a transformar nuestros centros hay tres agentes implicados. Y esos tres agentes son necesarios que intervengan. Y ninguno es más importante que el otro. Como ustedes saben, aquí el orden de los factores no altera el producto. Es necesario que intervengan los tres desde su campo de actuación. Por un lado, la administración educativa para que impulse políticas educativas en las que se ofrezcan los centros, servicios y dotaciones. En segundo lugar, los centros educativos, porque tienen un papel fundamental los equipos directivos para liderar estos proyectos. Y en último lugar, ustedes, los y las docentes, que son los verdaderos eh, magos en los que llegan al centro y con poquísimos recursos transforman la ambientación de sus espacios, por ejemplo, cuando decoramos las puertas y ya el alumnado llega inspirado, motivado y entra como si fuera en un mundo mágico. Que no tenemos mobiliario espectacular con ruedas, pues cogen pelotas de tenis, las ponemos en las patas de las sillas y las mesas para poderlas mover y rodar y que no haga ruido. Que con un poco de pintura, una alfombra y cojines, hacen magia y transforman. Un aula fría en un lugar acogedor. Y aquí sí les decimos que no le quiten valor a esos pequeños cambios. Porque muchas veces pensamos, ay, pero me falta. Y no, cualquier cambio que hagan en las metodologías que aplican y en el cambio en la disposición de ambientación tiene un gran impacto en el alumnado. Y poco a poco vamos caminando en el cambio de la transformación de la educación. Y aparte de los tres agentes implicados, son necesarios recursos que les apoyen a ustedes y les ayuden a la implementación del modelo. Y para ello creamos la web de espacios creativos donde encuentran la información del proyecto, guía, las zonas de aprendizaje que se nombraban en el vídeo y las evidencias que les comentaba antes, que como les comentaba, eso despierta de la chispa, la inspiración en todos los centros y pueden ver ejemplos de cómo hayan hecho esos cambios, que a lo mejor con los mismos recursos que ustedes tienen, no se nos ocurre y nos puede dar idea Y aparte de esas evidencias, también tenemos recursos educativos donde se encuentra pues, el Aula Digital Canaria, que ya conocieron ayer, Kit de Pedagogía y TIC, donde nos da pinceladas de la pedagogía integrando las TIC, y recursos gráficos, que pueden utilizarlos, son todos licencias Creative Commons, para ambientar los espacios del centro, ya sea proyectándolos, copiándolos, con goma EVA, si los calcamos, como ustedes deseen. Y la guía, una guía es que les van a acompañar. Y les van a dar pautas a cómo pueden implementar paso a paso y de forma sencilla para transformar esos espacios. Y bueno, ahora ya he terminado de presentarles, de hacerles un pequeño acercamiento al proyecto Espacios Creativos. Pero espero que este final les invite a un nuevo comienzo y que la haya inspirado para poder iniciar la transformación de sus centros educativos. Gracias. A mí sí que me has inspirado, Naira. Y también me ha inspirado ver las imágenes de todos esos centros que han sido capaces de transformar sus aulas tradicionales en espacios confortables, acogedores, que generan emociones positivas y donde tanto el alumnado como el profesorado se siente relajado y eh, motivado para aprender. A ver si... So vale. Uh -huh. La verdad es que ha sido una mañana llena de emociones, Primero con la ponencia, ahora con todo lo que hemos estado viendo, con todos esos espacios que se necesitan en los centros. Pero ahora a mí me gustaría poner el foco en la pedagogía y en la metodología. Es decir, esas metodologías que vamos a usar en esos espacios confortables y acogedores de los que hemos estado hablando. Y que, como Naira decía también, espacios en los que tenemos que combinar lo analógico con lo digital. Porque, aunque vivimos en un mundo totalmente digital, y el alumnado tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje, son las prácticas educativas, las estrategias metodológicas que aplicamos en esas aulas, las que pueden provocar cambios y transformaciones profundas en la educación. Pero como también veíamos ayer en el vídeo de presentación de este congreso, para ello es necesario que el profesorado cuente con modelos y asesoramiento. Para impulsar esta innovación metodológica de la que venimos hablando, como decía Naira, este trinomio indivisible de pedagogía, espacios, metodología, la Consejería de Educación ha puesto a disposición del profesorado una gran cantidad de recursos educativos digitales. Se los vamos a presentar esta tarde en la comunicación, pero ahora querría centrarme en los recursos que se ofrecen a través del programa Brújula 20. Este programa, nace de la necesidad de apoyo pedagógico y metodológico que demandaba el profesorado en un momento en el que se empezaba a sentir desbordado por todos los cambios que habían de normativa. Antes decía también José Luis la introducción de las competencias claves, los requisitos que se exigían para que una programación didáctica fuera competencial, inclusiva que tenía que tener eh, metodologías activas e, e introducir las TIC, eh, actividades útiles y funcionales. Eh, decía ayer también Ramón que movieran, que conmovieran, que removieran eh, emociones en el alumnado. Herramientas y técnicas de evaluación, variedad de instrumentos de evaluación para poder evidenciar eh, los aprendizajes del alumnado, en fin un montón de ingredientes que al profesorado se le hacía complejo. Teníamos, por lo tanto, y debíamos ofrecer al profesorado, modelos de cómo programar atendiendo a las necesidades de una educación en el siglo XXI, con el fin de facilitar al profesorado esa ardua labor docente que es la de programar. Y así nace el programa Brújula 20. Ese fue el objetivo que nos marcamos y lo que queríamos era diseñar materiales que favorecieran el uso de metodologías innovadoras, que facilitaran el desarrollo de las competencias y su evaluación. La, el uso eficaz de las TIC, integradas por supuesto en el currículo para desarrollar la competencia digital del alumnado, y esa transición desde lo que son los materiales impresos a los recursos digitales. Y como no podía ser de otra forma, todo esto acorde al currículo de Canarias y a los principios en los que se arraiga nuestro modelo pedagógico, que es la inclusividad, la competencialidad, la eh, innovación y, sobre todo, el liderazgo pedagógico del profesorado. Eh, hace más o menos un mes, la verdad es que me llamó mucho la atención. Estaba cotilleando en las redes sociales, algo que hago todos los días un ratito por la noche, y me tropecé con un anuncio que decía se vende programación didáctica completa de educación física con todas sus situaciones de aprendizaje. ¿Interesados contactar por privado? Debía ser de alguien que había aprobado las oposiciones recientemente, porque otra de las cosas que comentaba el anuncio es que la programación había tenido eh, muy buena nota en las oposiciones, sinceramente estuve tentada de llamar porque digo cuánto puede costar una programación didáctica con todas las situaciones de aprendizaje, no sé, y después pensé pues anda que no tenemos suerte nosotros en Canarias porque la Consejería de Educación no solo nos da la programación didáctica de educación física completa, sino que nos regala la programación didáctica de todas las áreas y materias de la educación básica, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, con todas sus situaciones de aprendizaje y con los recursos que el alumnado necesita. Así que, por favor, aprovechen ese regalo y utilícenlo. En resumen, ¿qué es lo que ofrece el programa Brújula 20? Ofrece modelos de programaciones didácticas de cada una de las áreas y materias. Y quiero insistir en la palabra modelo, porque igual que si cogemos a dos cocineros, le damos los mismos ingredientes, las mismas cantidades, el resultado son dos platos totalmente diferentes, pero igual de ricos y sabrosos, en educación nuestros ingredientes son el currículo, con nuestros criterios de evaluación, nuestras competencias, estándares, contenidos, las metodologías, los instrumentos y las herramientas y técnicas de evaluación. Pues si con esos ingredientes cogemos dos equipos de diseño, los mismos ingredientes y les decimos diseñen para esta materia concreta, el resultado va a ser dos programaciones didácticas diferentes, pero igual de creativas, igual de motivadoras para el alumnado. Entonces, insisto en que nosotros ofrecemos un modelo. Y ese modelo, además, es editable, porque lo que queremos es que ustedes lo cojan, lo cambien, le añadan, le quiten, lo transformen, lo adapten a su estilo docente, al contexto de su alumnado, que lo hagan suyo. Eso es lo que queremos, es un recurso más que ofrecemos para que ustedes cojan de eso aquello lo que más les guste. Programaciones didácticas, hemos dicho, modelos también de situaciones de aprendizaje que desarrollan esa programación didáctica. Lo mismo en formato editable, porque ustedes tienen que leer esa situación de aprendizaje y decir, oye, pero qué actividad más interesante, esta me gusta, la voy a coger. O no había pensado en este instrumento de evaluación para, para evaluar y calificar al alumnado, qué buena idea, lo voy a coger. O de repente leen la situación de aprendizaje y dicen, madre mía, pero ¿quién ha hecho esto? Si es que es buenísima, es súper creativa, tiene unas actividades fantásticas. Y la cogen entera, tal y como ha sido diseñada. Recursos educativos digitales, porque para poder aplicar todas esas situaciones de aprendizaje también necesitan recursos para el alumnado para poder llevar a cabo todas esas actividades. Y materiales para utilizar en entornos virtuales de aprendizaje y la producción de todos esos materiales que comenzó en el curso 15-16, si no recuerdo mal, y terminó ahora en el 2021, ha supuesto un reto apasionante, en el que hemos puesto mucho corazón, en el que hemos puesto muchas emociones, porque realmente creíamos en lo que estábamos haciendo. Pero como ningún proyecto que merezca la pena, o nada que merezca la pena resulta fácil, llegar hasta aquí ha supuesto una serie de procesos complejos que han necesitado de eh, la creación de una estructura organizativa y de coordinación sólida. Y en esa estructura han estado implicados las miradas de todas las áreas y servicios de la Consejería de Educación, desde el Servicio de Innovación, ordenación, eh, inspección de educación, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria de Evaluación Educativa y el área de tecnología educativa. Pero, sobre todo, ha hecho falta la implicación de muchísimas personas. Muchas están aquí hoy porque hemos tenido que formar equipos de diseño y esos equipos de diseño estaban formados por profesorado en activo profesorado como ustedes, especialistas en distintas áreas y materias, asesorías de los centros del profesorado. Hemos tenido que formar equipos de validación que asesoraran a esos equipos de diseño y que una vez que los diseños estaban realizados comprobaran que todos esos requisitos que pedíamos en ese modelo de programación didáctica se cumplían. Equipos de maquetación para darle forma a todos esos recursos. En todo ese proceso, como estábamos diciendo, que han participado numerosas personas, eh, empezamos siempre por esa fase de diseño. Una vez que están hechos, se validan, se maquetan. Y antes de ponerlos a disposición de todo el profesorado en general, eh, lo que hacemos es pilotarlos en centros educativos. Hemos hecho una selección cada año de centros repartidos por las distintas islas, porque es importante que se evalúe la viabilidad en contexto real de todos esos materiales. El profesorado de los centros que pilota los evalúa, los aplica, evalúa y nos hace propuestas de mejora. Y una vez que incorporamos esas propuestas de mejora, entonces es cuando todos esos recursos los ponemos a disposición de todo el profesorado en la plataforma brújula que les voy a enseñar eh, ahora mismo. Es lo que llamamos fase de normalización y es donde nos encontramos ahora. Ahora mismo ustedes tienen a su disposición, como decíamos antes, todas las programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, recursos, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y la última fase de este proceso es la digitalización. Es decir, el coger esas situaciones de aprendizaje, esos materiales, y transformarlos en interactivos para ponerlos a disposición del profesorado y el alumnado en entornos virtuales de aprendizaje. En EVAGD, que ya les comentábamos ayer, y en el aula digital Canaria. No me quiero extender aquí porque Elisa, en unos minutos, les va a hacer un recorrido y les va a explicar con todo detalle eh, qué significa esa digitalización de eh, los materiales del programa Brújula 20. ¿Dónde los podemos encontrar? Esta es la plataforma donde tenemos todos los materiales eh, clasificados eh, por, por eh, primaria, todos los niveles, secundaria, y tenemos también un apartado con situaciones de aprendizaje complementarias, Unas situaciones de aprendizaje que se hicieron para conmemorar el Centenario de Galdós, pues para todos los niveles. Situaciones de aprendizaje para el inicio de curso en secundaria, para esa semana en que entramos, para abordar trabajo cooperativo, herramientas. Y cuando pulsamos en alguno de esos niveles, lo que nos vamos a encontrar es todo el listado de materias, en este caso primero de la ESO, las 11 materias. Si seleccionamos una, se van a, la primera vez que acceden se van a encontrar ese botón y cuando ustedes pulsan les va a decir, están matriculados en este curso. Eh, me ha comentado profesorado que en algunas ocasiones eso como que les echa para atrás, porque dice, es que yo no me quiero matricular en ningún curso, no. Eso no implica que ni que tengas que hacer actividades, eh, ni que te vayamos a controlar, sencillamente es un curso que está montado en una plataforma brújula y por tanto pues aparece esa opción de matrícula. ¿Qué me encuentro? Que la imagen va más rápida que yo cuando accedo a las programaciones didácticas. El mapa de distribución de criterios de evaluación eh, es un documento que a golpe hacia eh, una vista rápida, podemos ver cómo se han distribuido todos los criterios de evaluación de la materia en las situaciones de aprendizaje. Y si se abordan de manera eh, parcial, que estaban pintados en amarillo, o si ese criterio se aborda de forma completa, que estaba pintado en verde. Si accedemos a una situación de aprendizaje, vamos a ver eh, la situación de aprendizaje en formato editable y también en PDF, y la carpeta de recursos, todos los recursos que se necesitan para poder aplicar esa situación de aprendizaje en el aula. Los recursos también están todos en formato editable, porque a lo mejor es una presentación y ustedes dicen, oye, pues esta imagen que pusieron aquí no me gusta o quiero cambiar esto. O sea, siempre está todo editable. Y además, también desde esta plataforma van a poder visualizar la situación de aprendizaje en el Aula Digital Canaria. Solo visualizarla, no van a poder hacer nada más. Lo que les decía antes, Elisa se lo va a comentar, pero para que vean la diferencia de ese formato en un documento, en un PDF, a la misma situación de aprendizaje dirigida hacia el alumnado, pues en el Aula Digital Canaria, mucho más interactiva, mucho más motivante para el alumnado. ¿Qué más cosas tenemos en esta plataforma? Eh, en, el, en los bloques laterales tenemos un apartado de recursos complementarios, a ver si volvemos, donde pueden encontrar distintos documentos que hemos ido elaborando eh, en, colaboración, en colaboración, no, en coordinación con las asesorías de los centros del profesorado, eh, con las personas de diseño curricular, eh, pues distintas infografías, de herramientas TIT, de todas las metodologías que aparecen en las situaciones de aprendizaje de brújula por eh, niveles, orientaciones para el diseño de la programación didáctica y situaciones de aprendizaje, plantilla vacías, por si ustedes las quieren utilizar y dicen, oye, pues quiero programar utilizando este modelo, Orientaciones para el desarrollo del trabajo cooperativo. El último que hemos incorporado hace poquito es Atención a la diversidad del programa Brújula 20. Además lo hemos hecho también en coordinación con el área DNA. Son recursos que ustedes tienen ahí a su disposición y pueden consultar. Y además también tenemos un pequeño bloque eh, para que ustedes puedan eh, hacernos sugerencias o incidencias. Imagínense que mmm, van a descargarse los materiales de una situación de aprendizaje, los recursos, y dicen uy, que falta un recurso, que aquí he encontrado una errata. Cualquier cosa que ustedes quieran, a través de ese mmm, formulario pueden hacernos llegar la incidencia que nosotros, a la mayor brevedad posible, intentamos darle eh, respuesta. Vale. Eh, también vamos a incorporar en breve, en, en esta plataforma, eh, en cada área, biología de primero, pues eh, aparte de las situaciones de aprendizaje, estamos ahora organizando para ponerles carpetas con materiales complementarios. Todos los recursos que van a ver en la comunicación de esta tarde que son espectaculares todos esos objetos de aprendizaje, los van a tener también disponibles en la plataforma Brújula para que no tengan que ir a buscarlos a ningún sitio y ustedes acceden. Biología y aparte de todas las situaciones de aprendizaje curriculadas, van a tener una carpeta con otros recursos de interés, de murciélago, de laboratorio, en el caso de biología, un montón de recursos que van a tener ahí complementarios, súper útiles. Insisto que los van a ver esta tarde. Bien, en todo programa es importante eh, evaluarlo, y el programa Brújula no iba a ser menos. La evaluación del programa se planificó desde su diseño, seleccionando indicadores que fueran medibles, que fueran alcanzables y que fueran relevantes. Y esta evaluación se ha realizado eh, al finalizar cada uno de los años de este programa eh, por la Agencia Canaria, por la CUE, en coordinación con el Área de Tecnología Educativa. Eh, esas evaluaciones nos han servido para ver cuáles eran los puntos débiles y las fortalezas de nuestro programa. Y eh, se, eh, lo que se ha hecho es cuestionarios al profesorado, al alumnado y a las familias de todos los centros que han ido participando anualmente en el pilotaje eh, de este programa. Pueden consultar todos esos informes de evaluación en la página de la CUE. La verdad que hay cosas interesantes y significativas. Y eh, me gustaría así señalar muy rápidamente algunas de las cuestiones más relevantes de esos informes de evaluación en las conclusiones eh, que hemos obtenido pues que el alumnado adquiere mayor autonomía y protagonismo en el proceso de aprendizaje, lo dicen las familias, lo dice el profesorado, y el propio alumnado que se siente más cómodo a la hora de comunicar, a la hora de presentar. Eh, hay una mejora del resultado académico también del alumnado. En cuanto al profesorado se disminuye la carga burocrática, era uno de los objetivos que perseguíamos. Decíamos, el diseñar, el elaborar una programación didáctica con todos los requisitos que se exigen es una labor ingente, que lleva tiempo, que cuesta trabajo, entonces ese objetivo creo que lo hemos cumplido. El profesorado también ha ganado en seguridad y en competencia metodológica y digital, puesto que en las situaciones de aprendizaje eh, todas las metodologías que se utilizan, las dinámicas de cooperativo, eh, las rutinas de pensamiento, todo está explicado, detallado. Igual que las herramientas TIC que se proponen, con manuales eh, para usarlo, con estrategias para usarlo. Eh, hay una mejora del currículo por parte del profesorado. Antes decíamos que el ingrediente principal que los equipos de diseño utilizaron para diseñar esas situaciones de aprendizaje y esas programaciones didácticas fue el currículo. El alumnado cuando termina el año tiene que haber alcanzado todos los aprendizajes de esos criterios de evaluación. Aprendizaje más significativo y contextualizado. Se facilita, ya lo hemos dicho, el enfoque competencial y la evaluación de las competencias, la inclusión y atención a la diversidad y eh, también eh, mayor facilidad para calificar al alumnado gracias a esa variedad de instrumentos de evaluación que se proponen. Medir el impacto de cualquier programa, de cualquier acción, es importante. Y por eso quería terminar eh, con esta imagen en la que podemos ver el impacto que ha tenido el programa Brújula en cifras. Solo voy a destacar cuatro cifras, porque ustedes lo están viendo ahí no hace falta que yo se los lea. Pero sí me gustaría que se fijaran en esas 1.200 situaciones de aprendizaje, que parece poco, pero <ríe> no lo son. O sea, diseñar eso, lo que les decía, ha implicado muchísimas personas. Las 132 programaciones didácticas, 12.000 docentes que durante estos cuatro años han participado bien pilotando o utilizando esos materiales de brújula a través de eh, resolución. Y esos 152.000 alumnos que ustedes dirán, ahí te estás pasando, vale, son, es todo el alumnado que tenemos en los centros públicos de Canarias. Pero esa es la idea, que todos estos materiales, que todos estos recursos, lleguen a todo el alumnado que tenemos en nuestros centros públicos. Decía Walt Disney que todos los sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y el nuestro se hizo realidad. Aquella idea que en el año 2015 <ríe> empezamos a esbozar, que no sabíamos bien, aquí está Lisa, está Maya, está Yanira, y un montón de gente, no sabíamos bien por dónde empezar, cómo hacerlo, que nos fuimos tropezando, que fuimos cambiando cosas, porque al principio estábamos también un poco perdidas. Ese sueño hoy se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad no porque hayamos mmm, diseñado todo eso, sino que nuestro último sueño fue la digitalización de todos esos materiales, que es lo que nos va a contar Elisa ahora. Espero que sus sueños también se cumplan y que los persigan, igual que el nuestro también se ha cumplido. Gracias. <risa> Pues buenos días a todos y a todas. Y como ha dicho mi compañera Lourdes, yo les voy a hablar un poquito de Aula Digital Canaria. Y ayer en el claustro del CEO San Borondón hubo algún compañero que enseñó su aula, pero hoy vamos a hacer un breve recorrido. Me gustaría poder contar con más tiempo, pero apenas 10 minutos, para hacerles un breve recorrido de lo que supone Aula Digital Canaria. Dentro vídeo bueno, pues mira, para entrar en Aula Digital Canaria es tan fácil como buscar en Google y poner Aula Digital Canaria. Hay otras fórmulas, ¿vale? Esta es la web de ATE a la que se puede acceder, que la hemos creado para eh, informar al profesorado, pues, a, a través de los manuales que existen acerca de, eh, de, de qué es Aula Digital Canaria, cómo entrar, etcétera, a través de los videotutoriales que muestran paso a paso un poco lo que yo voy a enseñar hoy un poco de, de prisa y corriendo, porque no tenemos tiempo. Y, por otro lado, también existe la posibilidad de la previsualización. Lo que nos decía antes Lourdes, que existe también en la plataforma de Brújula 20, pues aquí también existe la posibilidad de previsualizar. Aquí, por ejemplo, vamos a previsualizar primero de la ESO de Biología y Geología. Entonces, me sale el listado de las situaciones de aprendizaje y yo puedo elegir pasar por cada una de esas situaciones de aprendizaje, ir viendo las actividades, cómo está planteada y si me interesa. Entonces, pues cojo, por ejemplo, cada ser en su lugar, me voy a las primeras actividades y voy viendo. Entonces, pues puedo ver esta galería de imágenes, si me gusta, si me complace los textos. Ahora veremos que también todo esto es editable, como decía, como decía Lourdes, y todo se puede adaptar a la diversidad de nuestra aula. ¿vale? De esta manera tenemos un abanico de posibilidades para elegir bien en el formato analógico, bien en el formato digital. También en la web existen las últimas novedades. O sea, nosotros vamos poniendo las últimas novedades que se hacen en el Aula Digital Canaria. De manera que el profesorado está siempre informado. Y también los últimos niveles que se van, que se van eh, digitalizando. Para solicitar el servicio, lo único que tengo que hacer es clicar ahí o ir directamente a la consola de servicios y en herramientas web debería tener visible Aula Digital Canaria. Si no lo tengo visible, como docente, debería pedirle al equipo directivo que lo active. Pero súper importante es, si activamos el servicio de Aula Digital Canaria, tenemos que contar con el consentimiento informado que le tenemos que pasar al alumnado para que sepa qué tratamiento de datos se va a hacer con, con sus datos. ¿vale? Eh, ¿Qué, ¿Qué aporta Aula Digital Canaria a las programaciones de brújula de las que estaba hablando hace un momento Lourdes? Pues mira, aporta interactividad. Es decir, que los que conozcan las programaciones saben que eh, la, la, la programación se diseña para hablarle al profesorado. Pero en este caso, las actividades están planteadas para hablarle directamente al alumnado. Pero sin perder de vista que el profe, en esa ruedita de la derecha de ese menú contextual, puede activar el modo docente. Y con ese modo docente se le aparece un marco encuadrado en rosa en donde tiene toda esa información técnica para guiarlo paso a paso en las actividades, para decirle cómo tienen que ser los agrupamientos, pues, los recursos, los las criterios de evaluación que está utilizando, etcétera. Sin olvidar que siempre va a tener accesible ese recurso descargable en ODT que tiene también en la plataforma de brújula que acaba de enseñarle eh, Lourdes. ¿Qué más cosas, qué mejoras, qué más implementaciones tiene el aula Digital Canaria? Pues miren, aquí tenemos una situación de aprendizaje de física y química en la que se han integrado, pero está en todas las situaciones de aprendizaje, se han integrado objetos de aprendizaje digitalizados, bien sea infografía, eh, vídeos, podcasts, etcétera, en las que el alumnado pues tiene esos recursos de enriquecimiento, porque aquí ya casi que tenemos que hablar de enriquecimiento. Aquí tenemos una infografía digital sobre los materiales de laboratorio y el alumnado aparte también tiene en algunos casos actividades interactivas para ver si ha entendido lo que se ha estado mostrando en esa. Más mejoras, pues también las situaciones de aprendizaje de idiomas, de lenguas extranjeras, tienen un, han, han experimentado una adecuación idiomática. ¿Qué quiere decir adecuación idiomática? Que no ha sido una traducción pura y dura de los epígrafes, sino que al contrario, se ha buscado a docentes nativos en activo para que traduzcan esas eso actividades y el alumnado esté en una inmersión. También las, uh, las situaciones de aprendizaje de idioma han tenido un enriquecimiento con estos materiales como el que estoy mostrando en el que el alumnado puede elegir entre utilizarlo en inglés o utilizarlo en español con lo cual podemos atender a la diversidad que tengamos en nuestra aula por abajo o por arriba ha sido una gran inversión y también y sobre todo y por encima de todo después de la Mesa de Protección de Datos que vimos ayer tan interesante con la que inauguramos el Congreso, no podemos olvidarnos de que Aula Digital Canaria está en servidores de la consejería y que estamos, además que es integrable en EBAGD, con lo cual eh, estamos también garantizando esa protección de datos de nuestro alumnado. Pero bueno, yo soy un profe que estoy ahí aquí y quiero empezar a utilizar Aula, eh, Aula Digital Canaria. ¿no? ¿Cómo accedo a Aula Digital Canaria? Ya vimos que se solicitaba por el cauce y accedería desde el propio menú. Hay otros sitios por los que acceder, pero esta es una de las opciones. Y aquí entro a mi aula. En esta aula yo he añadido ya diferentes situaciones de aprendizaje, pero ¿desde dónde las he añadido? Pues las he añadido desde el catálogo. En el catálogo yo puedo buscar por, por enseñanza, por estudio, por área o materia. Pero hay una opción muy interesante, que ayer la comentaron también los compañeros de San Borondón, que es la posibilidad de utilizar plantillas. Hay plantillas vacías para situaciones de aprendizaje y para cursos completos en Aula Digital Canaria. ¿Qué me implica utilizar una plantilla? Pues que puedo crear de cero una situación de aprendizaje mía propia, para fulanito, para manganitos, para esa diversidad de la que hablábamos hoy en la mesa de NEAE. De esa manera, ustedes verán ahora que yo puedo, puedo replicar más actividades si quiero, puedo eliminar las plantillas, esas vacías de actividades si me sobran y puedo editar desde el minuto uno, pues el título, el contenido de las actividades, etcétera. ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hago es activo ese, ese eh, lapicito del menú de edición que está a la derecha, me aparece la opción, grabo y paso a la siguiente actividad. Y de esta manera pues podría coger este texto que me ponen aquí de modelo, podría eh, editarlo, suprimirlo, cambiarlo, añadir imágenes, añadir actividades interactivas, etcétera. Con lo cual volvemos otra vez a la idea de modelo, pero punto de partida. ¿vale? Y el punto de llegada lo ponen ustedes. También en las situaciones de aprendizaje que ya están creadas, no solo en esas plantillas vacías, podemos hacer el mismo proceso. Vamos arriba a la derecha, activamos en ese menú de edición y podemos ocultar, no borrar, ocultar las actividades que ya están precargadas y ponerlas nuestras propias. Y el alumnado solo verá las que nosotros le pongamos visibles. En este caso está todo oculto y yo podría, con ese más, añadir diversos tipos. no Podría añadir un texto, si quiero tener una explicación, por ejemplo, puedo añadir una imagen, puedo añadir un vídeo, puedo añadir una actividad interactiva, puedo añadir una actividad no interactiva en la que el alumnado me tenga que enviar algo o puedo abrir un debate. En, esas, en ese, yo creo que lo, tal vez lo más interesante puede ser añadir una actividad interactiva, ¿no? Pues para añadir una actividad interactiva, vamos a ver un segundito cuáles son las opciones. En esa, al añadir esa actividad interactiva, la opción de escribir un texto de respuesta abierta, un cuestión, una respuesta múltiple, una respuesta de verdadero o falso o una respuesta tap-tap que la respuesta tac, para quienes no lo sepan es simplemente dos columnas en las que hay alineado por ejemplo un concepto y una definición y el alumno tiene que hacer el match, ¿no? Tiene que más eh, posibilidades para atender a la diversidad desde Aula Digital Canaria. Podemos asignar una situación de aprendizaje en concreto o un bloque de actividades de esa situación de aprendizaje a un grupo determinado de alumnos. Con lo cual, podríamos crearlo o algo que decimos esta actividad es muy difícil o es muy fácil para fulanito, o menganito, podríamos asignarla específicamente. ¿Vale? Es decir, que todas estas cuestiones son las que hacen que Aula Digital Canaria pues, sea eh, especialmente interesante para atender a la diversidad. También podemos, obligar al alumnado a que se dirija en algún momento cuando estamos en clase, que dirija su atención hacia donde nosotros queremos, bloquearle alguna actividad para que no salga esa actividad o incluso bloquearle en una pregunta en concreto. Podemos ver las tareas que nos quedan pendientes por entregar, las personas que quedan pendientes por entregar o ver los eh, alumnos en línea. Eh, pasa la siguiente diapo, Naira, por favor. bueno no se nos ocurría ninguna mejor manera de terminar esta ponencia que anunciándoles, que sé que hay docentes y hay asesorías que siempre me preguntan, que el día 1 de diciembre abrimos Aula Digital Canaria para todos los centros públicos de Canarias. Con lo cual, les puedo decir que hoy, a pesar de ser Black Friday, no van a encontrar un mejor regalo. Y gracias por su atención. No se lo van a creer, pero tenemos hasta las 2 de la tarde, es decir, muy poquito para desalojar la sala. El COVID también nos obliga a ello por protocolo, así que lo que nos queda tenemos que hacerlo en este tiempo. Yo sé que al profesorado le gusta hablar mucho, al periodistado también nos gusta hablar mucho, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese ejercicio periodístico de decir continuidad nos ha dado hasta las dos y más allá no podemos pasarnos con el programa. Así que hasta las dos.